Is sick what do you think you're doing you want her to die oh, muy buenas, mostritos. Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Way Happy Free, ¿vale? Y bueno, pues en el último episodio lo dejamos por la, el laboratorio de. O sea, por el laboratorio. Eh, lo que íbamos a ir es al laboratorio de World, ¿vale? Vale, eh, y estamos aquí de momento, eh, o sea, me he ocultado, porque quería ir. A ver, me voy a antes de nada, ¿vale? Quería eh, el laboratorio, si no os situáis ahora mismo en el mapa, ¿vale? Hemos, exploro, hemos explorado hasta el momento todo esto, ¿vale? Y nos encontramos en la nueva zona que pasamos después del puente, ¿vale? El puente este de aquí que nos costó bastante entrar. Eh, fuimos a la, a la casa de Sally, ¿vale? Al laboratorio de química que está aquí, en lo del Sally, a pedirle disculpas. Y creo que es nuestra novia porque nos dio un beso. Así que vamos a ir al refugio este que está por aquí. Y ya tenemos también otra zona desbloqueada. ¿Vale? Eh, chicos, si os está gustando el contenido que estoy trayendo, eh, no os olvidéis de darle like, ¿vale? Eh, Compartir el vídeo y eh, suscribiros para más contenido, ¿vale? Eh, he entrado hace un momento más que nada para, para ver qué había de aquí, ¿vale? Y vamos a coger la máscara. Nos la vamos a equipar. A ver. Eh, tenemos también bastantes puntos de habilidad, ¿vale? Tenemos 12 puntos de habilidad. Y la habilidad que quiero conseguir ahora mismo.. Tenemos la de aumentar la, la vida, que yo creo que estaría bastante bien, ¿vale? Pero me merece más la pena ahora mismo en la del de ataque en cadena, ¿vale? Así que esta es la que vamos a comprar de momento. Vale. Pues ahí estaría ya eh, la máscara, que se me olvidaba ya de equipármela. ¿Vale? A ver dónde está nuestra máscara... Aquí está, ¿vale? La máscara de gas. Y ya estamos protegidos para entrar aquí. Vamos a equiparnos la... la la varita <risa> well, y vamos a ir cerrando todas las trampillas no no sé si y nos encontraremos aquí out algún out tío más que nada por eso llevo eh, la ganzúa, o sea la ganzúa eh, la porra, en la mano porque siempre que nos encontramos algún refugio de esto siempre de, al final pillamos ¿vale? de momento estos bombings, están muertos, me parece ¿vale? no tiene nada Podemos dormir, pero aquí de momento no vamos a dormir Porque si no se nos va a acabar la máscara ¿Vale? Eh, quiero intentar entrar aquí De alguna forma, a ver si encuentro la manera Vale, yo todo lo que voy encontrando me lo voy llevando, ¿vale? Todo esto Los trocitos de metal También nos lo llevamos eh... A ver Creo que se entra por aquí pues esto no, esto es un botiquín, ¿verdad? Vale, perfecto. Me voy a poner la linterna un momento. Que creo que era en el 3. Sí, ¿verdad? En el 3. Ahí está, en el 3. Nos la vamos a equipar para pa pa ver mejor, porque es que si no, no voy a ver nada. Vale, tenemos otra taquilla. Y hasta que no pueda, hasta que no libere la zona. Que creo que... Vale, se me ha acabado la linterna ahora mismo Ok eh... No sé cómo entrar por ahí, gente ¿eh? No sé si se podrá entrar por aquí Me puedo subir aquí, perfecto Pues por aquí se supone que se entra A la zona esta nueva Vale Vamos a coger el trozo de tela Yo supongo que aquí habrá alguien Porque siempre no encontramos a alguien En la zona esta, rara Así que... A ver si puedo liberar la zona de gas. Vale, y listo. Ya la hemos liberado. Oh, yes. I'm a big fan. Pues ya tendríamos otro refugio. Listo. Me voy a quitar la máscara porque ya no me va a hacer falta y no, no la quiero ir gastando, ¿vale? Porque se nos gasta. Entonces, ya tendríamos otro refugio liberado. Ya esto sería nuestro también otra vez. ¿Vale? Y lo que me falta creo que es esto. De, ahí va. Para la... Pues ya tenemos el acceso directo para ahí, ir a las demás escotillas, ¿vale? Como estáis viendo nos faltan bastante. Tenemos de momento tres. Así que el mapa es bastante grande, como estáis viendo. ¿Vale? Eh, metieron un montón de actualizaciones después de... Vale, hemos bebido ya agua. Metieron un montón de actualizaciones después de de salir el juego en 2016 pero después el juego salió en una versión más definitiva en 2018 ahora estamos en 2021 pero bueno lo podemos jugar igual vale porque sacaron algunos dlc del juego y si queréis pues lo puedo traer en próximamente si os gusta el contenido que estáis viendo si no os gusta pues no lo traeré o sea, si son bastante apoyados los vídeos, pues sí os lo traeré, ¿vale? Entonces, eh, lo que sí que vamos a hacer el viaje al laboratorio. Aquí tenemos más taquillas para poder guardar eh, documentos, o sea, documentos, mmm, cositas, ¿vale? Y sí que es verdad que vamos a guardar bastantes cosas. Por ejemplo, cosas que no me valgan. Los trajes no los voy a guardar. Pero todo esto sí que, que lo voy a guardar aquí ahora en un momentillo. Más que nada para que no nos ocupe un sitio, ¿vale? Entonces, eh, esto que, que le eché. Tarjeta de acceso de antes de oficial, ¿vale? Esto es muy importante, así que esto no lo vamos a quedar. si no, ¿vale? De aquí de momento pues no lo vamos a aceptar nada. Porque lo que tenemos es pocas cosas. Estoy viendo que el inventario... O sea, estas son nuestras habilidades y tenemos sitio bastante, ¿Vale? La protección que tenemos ahora mismo es de menos 8. Me gusta eso. Tenemos muy poco... Muy poco, digamos... Muy poca protección. Por el momento. Sé que me puedo hacer estos zapatos. Estos zapatos silenciosos. Así que me los voy a hacer, ¿vale? Y me los voy a equipar, si es posible. Ahí va. Reduce el sonido de tus pasos y los zapatos te permitirán correr... Por más tiempo Perfecto, pues estos zapatos nos van a venir mmm, genial Porque así podemos ya correr un montón más Ya sabéis que... A ver, ¿esto qué Traje... Eh... Vale, nos falta Nos falta otro kit de costura y... Y, y tela, ¿vale? En cuanto tengamos el kit de costura y lo otro Pues lo podremos hacer Después tenemos también para poder hacernos botas Pero es lo mismo, ¿vale? Lo que nos falta y las máscaras eh, antigas también las podemos hacer. Perfecto. Por aquí no tengo más nada, ¿no? No, ya no tengo más nada. Pues chicos, nos vamos a ir hacia la zona principal, ¿vale? Eh, voy a Eso sí, voy a dormir antes de nada. Para intentar recuperar algo de vida. Y aquí tengo más cositas. Voy a... dar. Eh, aquí no estaba la cama. Aquí, perfecto. Voy a dormir hasta que se haga de día Así recupero ya vida ¿Vale? Perfecto Y eh, nos vamos a ir hacia, hacia la zona de la misión principal ¿Vale? Bueno pues ya se ha hecho de día y ya lo que tenemos es, eh, o sea, ya no hay tantos guardias, ya podemos ir mucho más tranquilos, porque antes, como ya sabéis, pues íbamos con, con mucho cuidado, más que nada por eso, porque, a ver, ¿Qué puedo hacer para ti hoy? Debería cerrarse pronto, imagino. Bien. A ver. No supongo que you have any farmacéutico pharmaceuticals. ¿El viejo top shelf? Oh, podría, podría. Oh, you should have seen me back in the day. I used to be the city's leading supplier of uh, top shelf goods. Before Verloc poached my top shelf girl, <laughs> I have been trying to brew a little something. I've an idea for an antidote for the fog. That would be handy. Thing is, I need samples. One from Amlin village, one from the garden district. I'd go myself, but oh, you know how it is, running a shop. <laughs> busy, busy. Do you think you could get me some samples? Or well, I'd give you the recipe for me fog antidote. And, well, I do have a few bottles left on the old top shelf <laughs> from back in the day. Just take this device into a patch of fog and let it go all the way through its cycle. You might want to wear a gas mask. <laughs> so I just take this fog sucker into a patch of pea soup wait for it to cycle and then bring blood samples back to you. There you go. <laughs> A word to the efficient is sufficient. ¿Wepoytse nada otra misión? Ah no, te hemos completado una misión, perfecto. Lovely day for it. If it's good for you and it's legal, we have it or we can get it. Do you know where I can get cod liver oil? Ah, cod liver oil. Excellent source of vitamin A. Did you know it's an old treatment for measles? Before modern antibiotics, of course. Not that anyone has measles in Wellington Wells, of course. <laughs> no. But you have it? Oh, I'm afraid I sold my last bottle to Dr. Verloc over at the labs. Always at the leading edge of research, that one. Brilliant man. He practically cleaned me out of all my best supplies. Took my shop girl, too. Sorry I couldn't be more helpful. Remember, Joy O sea, este nos va a pagar bastante soberano si le traemos lo que nos ha pedido, ¿vale? Eh, se supone que ya eh, le hemos traído una parte de la misión, ¿vale? Voy a comprobar las misiones, ya que las tengo aquí. Eh, el día el, en el agua fiesta, ¿vale? Pues voy a ver. A ver qué misiones tengo por aquí. Eh, mm, mm, todas estas son misiones que no hemos terminado, ¿vale? Las que nos faltan, pues... inducete el vómito. Eh. Esta la intentamos de hacer la otra vez, pero no nos dio resultado. Eh, a ver, el primer ingrediente del té no es el carbón vegetal puede encontrar una chimenea vale eh, no puede llevar el carbón vegetal en el bolsillo verdad el ingrediente principal de las flores y sin ningulares de la noche vale es eh, fabuloso ahora puedes permitir tener no? vale me voy a intentar hacer un té no sé si me lo puedo hacer exactamente me voy a hacer un té y me lo, me lo, me lo voy a beber vale entonces eh, para terminar la misión esta y ya tenemos otra a ver, ¿dónde está el IT? Vale, nos han dado estos eh, velocín, que son pastillas, y las pastillas aurora, ¿vale? De las, tus pupilas se quedarán pequeñas, por lo que... Vale. Y estos son objetos de misiones. No, estos son objetos que hemos ido encontrando. ¿no? Los objetos de misiones son estos, ¿vale? objeto de misión e invitación al club de reformatorio vale, estas son las invitaciones del club invitación de club de reformatorio vale, tengo dos invitaciones y, y, y un ticket de número vale lo que estoy buscando es esto aquí nos vamos a tomar uno a ver, en el uno, ¿no? nos vamos a tomar un... no tienes que usar... Vale, es que me pone que no, no lo puedo utilizar. Perfecto. Vamos a ver si puedo regatear con él. ¿Qué es que me vende? Vale, kit de eh, mejora de laboratorio, kit de elegía eh, primero auxilio... Quiero saber si tiene... Eh, vale, bálsamo... Está bastante caro, ¿eh? Píldora... Eh, Estás vomitando por una intoxicación alimentaria. Tómate... Vale, estas píldoras son para eso. Perfecto. Cloro. Kit de primero auxilio. Eh, te detienen esa <coughs> molestia de hemorragia. Eh, detienen el Vale. Eh, los kits... Estos sí que me los voy a llevar, creo yo. Vale. Y el kit de mejora de la mejoratorio laboratorio y químico. Vale, pues esto lo vamos a comprar, ¿vale? Vamos a comprar eso. Vamos a comprar también un, un pal de bálsamos porque me queda ya poco dinero. ¿Vale? Nos lo vamos a llevar todo. Y un kit de primeros auxilio, que también me lo puedo llevar. Perfecto. Jeringuilla, eh, pues yo creo que ya no me voy a llevar más nada eh, Voy a mirar a ver qué le puedo vender a este tío Que le interesa, el disco no, no se lo quiero vender Pero por ejemplo las tazas estas de, ven, de café Si sí se las puedo vender, ¿vale? Todas las cosas estas que, que le podamos vender, pues se las vamos a vender, ¿vale? Eh, los patitos, los patitos que no los utilizo Entonces si las cosas estas tampoco las utilizo nunca le he vendido vendas, pero bueno, es que las vendas tampoco las utilizo nunca Y las botellas, por ejemplo <risa> Que tengo un montón y, y valen también bastante Vale Todo esto eh, se lo voy a vender Así que, perfecto Y esto es un petardo Los petardos que tampoco los utilizo nunca Pero bueno, me voy a quedar con los petardos Más que nada, por, por si acaso eh, Vale y el desfibrilador, pues eso no me lo voy a. No se lo voy a dar. Aquí tendríamos más que nada mercancía de, de medicamentos, Gracias. ¿vale? O sea, vale. Así que ya está. Eh, voy a mirar la otra misión, que la tengo aquí, ¿vale? Vamos a ir hacia.. Ok, hacia aquí. Cruzando por este lado de aquí. ¿Vale? Los coches muchas veces tienen. Oh, Oh dear. Oh dear. Espero que nadie no me, me venga y me vea ahora ¿eh? Vale Los coches, como ya estáis viendo, pues podemos eh, O sea, podemos coger lo, los capos, ¿vale? Para que nos den bastante cositas Y creo que la zona, la de la misión, era hacia aquí, ¿verdad? Sí, Ahí está Ahora mismo tenemos la de que nos inducamos el vómito, pero es que no me puedo inducir el vómito. Más que nada porque no tengo alimento. Creo que era por esta zona. Sí, exactamente. Vale. Pues estamos haciendo misiones secundarias de momento, ¿vale? Ahora iremos hacia la misión principal. Alguien sufre... Can't you see this woman is sick? What do you think you're doing? You want her to die? My God. I nearly had a heart attack, I think. Oh, goodness. Why is everything so great? I feel so... sad. Thank God you've recovered. Here, take some joy. But, I think the joy is what set me off. The moment I took it this time, I started to shake. Well, you can't just stop taking joy. You want to become a downer? I can't. Something's gone wrong with me. I can't tolerate it anymore. Look at her eyes. She's completely off her joy. Miss Minturne, you simply must take your joy. We insist. Yes, <coughs> of course. I shall. ¿Veis como... Eh... Vamos a ver qué pasa no con, la... con la mujer esto es, lo, esto es lo que pasa cuando O sea, eh, nos descubren que no hemos Tomado el júbilo, ¿vale? Se vuelven todo locos y al final pues, Nos terminan Vale, pues la cara me acaban de pegar. Voy a ir de aquí porque están acumulando bastante y están bastante cabreados. Así que. Ahí se ha quedado la tía. Vale. La misión ya no ha desaparecido, así que la hemos completado, perfecto. Y el punto de la misión. Aquí estoy viendo que tenemos otras dos misiones. Salvoconducto, cruzar el puente Paradise, ¿vale? Eh, Viajar al laboratorio. Tenemos dos opciones. Puedo ir hacia aquí, hacia el puente. Vamos a, a irnos otra vez a nuestras misiones principales, ¿vale? Eh, ¿Dónde está el laboratorio? Salvoconducto. Solo puede salir de, a través del distrito de Paradise. La única forma de, con, de que conozco de llegar allí. El, vale. Y el laboratorio está. Yo creo que estas son dos misiones. Eh, aquí podemos ele elegir eh, cruzar el puente. Vale. Vamos a ir primero al laboratorio. Y después vamos a ir a, a lo otro, ¿vale? Entonces, eh, nuestra misión... Creo que es hacia allí, ¿verdad? Sí. Y eso está... Eso está... Vale, está cerquita. A ver, yendo hacia esta calle calle de aquí, que muchas veces me pierdo, ¿vale? Porque como el mapa es bastante parecido, si no habéis estado nunca en Londres, pues tiene, o sea, no hay, está inspirado en aquello, ¿vale? Pero no son las casas así. Son, me recuerda mucho a Harry Potter, ¿vale? A, a la primera película donde están en el, en el callejón, ¿vale? Y son así como casitas de estas si, antiguas. Vale, las banderas de, de Inglaterra las vais a encontrar por bastantes sitios. Como estáis viendo. ¿Esto qué Ah, esto será la policía, vale. Por eso está ahí tan... Puedo entrar aquí, perfecto. Hojas de té... Pues esto me lo voy a llevar. Y tengo aquí un té, ¿verdad? Se supone que esto a lo mejor puedo entrar por la noche, ¿no? O es que me estoy metiendo yo aquí por la cara un poco. Creo que sí que me he metido yo un poco por la cara aquí Pero no sé, tiene pinta de que ahí se puede entrar Porque tiene todas las ventanas cerradas Ah, me creí que era calva, ¿eh? A ver eh, De momento no me voy a tomar un júbilo No me hace falta no voy a entrar en una casa, ni menos cuando hay policía de al lado, ¿vale? Eh, lo que quiero es llegar a nuestra misión principal. Como estáis viendo, eh, estamos ya llegando a la zona... A ...la zona tocha, ¿vale? Y vamos a ir a los laboratorios. Que es lo que está soltando todo el gas este. Vale. Yo supongo que el salvoconducto es aquel... Así que eh, espero haber elegido bien y no haberla fastidiado, porque yo sé que aquí hay bastantes finales y, y no sé qué final vamos a coger al final, pero bueno, las decisiones lab, que tomemos pues... I'm a reporter. I'm supposed to interview Dr. Verloc. Oh, I hope he hasn't forgotten. Oh, a journalist, eh? Have you got your press pass? I, yeah. Uh, left it at the office. Well then, you'd best go back and get it, haven't you? So a press pass gets me in. Amazing what people will do to get in the newspaper. Maybe I can go talk to Mrs. Oliphant at the Au see if she's got a spare press pass. Ok, pues para entrar aquí necesitamos un pase de prensa, ¿vale? Está bastante... Y aquí aquí hay un policía, ¿no? No podemos entrar por ninguna zona, ¿no? Pues bueno, tenemos que conseguir aquí un pase de prensa, así que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a mirar el mapa, que creo que nos indica la zona donde tenemos que ir, que está a 300 metros, a ver... Sí, exacto, hay que ir a esta zona, ¿vale? Persona, persona impaciente. Eh, o sea, que es una persona que está corriendo. No, la tenemos que... Como estáis viendo, está aquí otra vez el tío, ¿vale? Que es un, el ladrón, ¿vale? O sea, que este... El, o sea... Vale, el toque de queda creo que va a empezar ya mismo, pues se está haciendo de noche. Y, y nos va a causar bastantes problemas. ¿eh? Creo que era en esta calle. Sí, era en esta calle. Vale. Ah, vale, la misión. ¿Qué misión es esta? Persona impaciente. Persona impaciente, a ver. ¿El tren? ¡Oh! Uh because of the um oh yes of course <laughs> It's the butcher's boy Edmund He's never been late before That's not Edmund Macmillan is he? I I hop nothing's happened to him. I, I mean meat's like gold these days and he's a bit dim. So Edmund McMillan's the mate boy now. Vale, pero estoy viendo que la misión principal está hacia allí Vale eh, ok eh, noticias frescas Pase de... Pásate por la antigua oficina, vale Esta tía eh, nos está pidiendo glad he found A, a Que se va a hacer de noche Entonces no quiero... Vale, carne Hay que tener mucho cuidado porque estos son alarmas, ¿eh? Estos son detectores. Creo que, que no ha visto la tía, ¿eh? Ah, vale, que está es desde otra casa. Ahí, perfecto. No pasa. Pues eso, vamos a, a recoger todo lo que vea. La televisión no se enciende, vuelve a enchufarlo. Mientras estaba tirando. ¡Ay, coño! ¡Ay, que viene la policía! ¡Que viene la policía! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! Vale, vale, vale, vale. Me he escondido, ¿eh? Se tiene una porra de las de la nuestras, así que nos está persiguiendo. Nos, está, nos estamos muriendo, eh, gente. Me voy a tomar un bálsamo. No puedo tomarme un bálsamo mientras que están esta gente aquí. Estamos cagado un poco, eh. Vale, tengo suficientes puntos. Creo que me ha puesto ahí para comprar habilidad. ¿Os podéis largar de aquí, por favor? Que me quiero curar. Aquí es hay tres. Vale. Eh, nos vamos a tomar ya el bálsamo, ¿eh? A ver, espera, espera, espera, espera al final me voy a morir yo, yo sola. Eh, vale, me voy a comprar ya la habilidad esta de subirme la vida ahora que, que nos vamos a curar, ¿vale? Y después el siguiente sería eh, mega ventaja, ¿vale? Está increíblemente de salud, ¿vale? Pues ya que tenemos el botiquín, no me lo voy a tomar, pero sí me voy a tomar un bálsamo, ¿vale? Vale, ya no hemos tomado un bálsamo y este tío pues no lo vamos a cargar vale ahora ya que, que no nos hemos cargado perfecto este. vale ya podríamos ya podríamos venirnos aquí con mucho cuidado de que no no haya nadie más y ahí tenemos otra zona para desactivar vale y podríamos dormir ya en la cama, ¿vale? Nos podemos esconder también. Pero yo creo que... Ahí estaría. ¿Vale? Esconderse. Ah, nos podemos esconder detrás de la... A ver. Detrás de la ducha. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! Vale. Todos los botiquines que nos podamos llevar... Nos los vamos a llevar, ¿eh? Eso tenerlo claro. Esto, registrar los botes. Los armarios si no os acordáis también nos podemos esconder Todos los botes estos también nos los vamos a llevar Y esto a ver como detector de agua fiesta Ah, me voy a tomar un júbilo A ver si tengo algún júbilo eh, vale Y listo, ya, ya podemos pasar perfectamente, ¿vale? Estoy viendo que aquí hay bastantes cositas, ¿eh? Así que perfecto, vaya eh, manzana, trozos de metal lo voy a llevar todo y ya soltaré lo que no quiera, ¿vale? Y voy, como tengo bastante ganzúa, pues vamos a aprovecharla, ¿vale? A ver, registrar... Esto está, las tazas de té, todo lo que... ¿Se escucha o no? Esta es la, la música... Vale, yo espero que no me salte el copy. Ah, amigo, tengo una caja fuerte. Lo que pasa es que no puedo todavía... No puedo quitarla, ¿vale? No, no tengo el pase para desactivarla. Eso sí, voy a mirar ahora, ya que tenemos bastantes cosas. Si me puedo hacer el traje este reforzado. No, ¿verdad? Me falta un kit de costura. Que el kit de costura me parece que me lo podía hacer en algún sitio. A ver, eh, kit de reparaciones. Eh, vale, kit de reparaciones es lo que me podía hacer. Porque el kit de costura no, no me lo puedo hacer de momento, ¿verdad? A ver. No, tendremos que encontrar otra tienda, como la que hemos visto por ahí, por alguna zona. ¿Vale? Eh, como la de la casa del árbol, si no lo viste el capítulo 2, lo anterior. Y... y eso que lo, lo que tenemos que buscar en alguna tienda para poder eh, encontrar las cosas vamos a dormir hasta las seis y media que se haga otra vez de día siete y media que diga y así dice, pasamos de que se nos, nos pongan los los guardias ¿vale? podemos salir por, por la puerta o sea por la, la ventana y hoy el celebrity caller va a ser el Dr. Faraday. Vale. Okay. Voy a beber algo antes de irnos. Ya que tengo mmm, un té. ¿Y esto qué? Es? Carne extraña. Eh, huele a cerdo. Es un cuerpo, ¿verdad? Vale. Eh, ok. Esto es agua del grifo. Nos vamos a, a comer la manzanita. ¿Y esto qué es? Es eh, boniato. O sea, en las en la cazas encontraremos comida fresca, ¿vale? Mientras que las otras, pues, comida de estas puercas. Pues, esta puerca. Vale. Eh, y yo creo que ya no tenemos muchas cosas más. Mira, esto sí que me lo voy a llevar, los trozos estos de metales. Creo que ya no tengo... No tengo muchas cosas más, ¿eh? Así que nos vamos a ir a nuestra zona... la ya que se ha hecho de día... ¿vale? Y no tenemos peligro por el toque de queda... Porque ya sabéis que hay también toque de queda como en la vida real... Las calles aquí, pues... Como estáis viendo, pues son mucho más bonitas, por así decirlo, ¿no? Aquí supongo que también entraremos en algún momento... O sea, vamos. Voy a probar a ver si, si puedo entrar. Uy. Vale, vale, vale, vale, vale. Hala, hala, hala. Yo quiero la, la motosierra esta, ¿eh? Vamos a intentar cargarnos todo lo posible. Porque estos creo que son malos. Sí, son malos, por supuesto que son malos. Así que las motosierras estas, vamos a entrar aquí, a saco, ¿Vale? No tenía yo pensado de, de entrada. Pero ya que estamos aquí, pues... Pues vamos a intentar cogerlo todo. ¿Vale? Con mucho cuidado, siempre. Porque no... ¿Esto qué es? Que cosas más raras, de verdad. Nos podemos encontrar aquí algunos. Así que hay que ir con cuidadito, ¿vale? Esta vez nos lo hemos cargado... ¿Cómo se nota... Que hemos subido la habilidad de un montón, ¿eh? Porque antes, eh, antes nos reventaban con nada Y ahora, ahora mira no, Ni nos tocan Vale, las botellas vacías las vamos a dejar ahí Y esto Nos lo vamos a llevar el diario Vale, aquí no hay nada Perfecto Vale, estas cosas las vamos a apagar Y las baterías, como estáis viendo ahí No sé Ah, vale, el trozo de metal Estas son baterías que no me las puedo llevar pero bueno, me gustaría de llevármela Lo que pasa es que no se puede Ok, aquí hay más cosas Mira, una jeringuilla Esto, esto son cosas de gratis, ¿eh? Que no lo hemos encontrado aquí por la cara Como ya estamos bastante fuertes Pues entonces, pues lo hemos conseguido En nada A ver, ¿qué tengo aquí más? Ah, es que esta que está atascada a la puerta esta, vale Ok Los muñecos estos los voy a ir apagando porque me dan un ton más rollo ¿Y esto qué es? Ah, y esto es... son es vasos de agua, ¿no? Ok Las cajas fuertes Las cajas fuertes... Eh, a ver Esta creo que sí la puedo... Mira, todo esto me lo voy a llevar, perfecto eh, Hay algunas cajas que sí las puedo... Mm, vale, la batería me la llevo también nos estamos poniendo las botas aquí, ¿eh? ¿eh? Las baterías eh, yo creo que valen bastante. Así que todo eso nos lo llevamos, pero ya, vaya. Que yo creo que esto era una zona que sería más para más adelante y no hemos, hemos metido aquí a saco. Así que perfecto. Estos son gente que roban, ¿vale? Los tíos estos. Son como animatrónicos de estos raros. Vale, todas las píldoras que nos podamos llevar, perfecto. Lo que quiero son kits kit de costura Para poderme hacer la, la armadura reforzada Ya que está Mira, aquí tengo otra cosa La Ahí la elegía ¿Os acordáis cuando en 2020 A la gente le dio por El, el papel higiénico? Pues yo me imagino a los que se llevarán un Ciento y ciento así En su casa A ver ya aquí hemos entrado, verdad sí Esa es que está atascada la puerta creo que esto todo esto tuvo todos estos trozos me los llevo también vale yo espero que la musiquita no me la no me metan copia ¿eh? todas estas cosas eh, me están viniendo estupendamente ¿eh? hoy hoy nos estamos poniendo las botas con el episodio vale todo esto ya no puedo Aquí ya no tengo más nada, ¿verdad? Una pala. Y aquí tengo otra pala. Esta no me deja cogerla, ¿no? No, esa no. A, a ver, ahí está. La pala me la voy a llevar. Eh, estoy un poco sobre el pasado de peso ahora mismo. ¿eh? Y esa, esta puerta es que está atascada por algo, no sé por qué. Vale, no puedo, no puedo entrar. Esa la han puesto ahí a propósito para pa que esté atascada. Eh, vale. Pues nos hemos cargado a los bichos estos bastante pronto. Tú apágate, anda, que está zumbado perdido. Tengo aquí otra puerta. Vale. Estas máquinas son como las del episodio este de las preguntas. Son bastante random, ¿eh? La... y bastante raras, ¿eh? Creo que soltaré algún arma que no quiera Necesita un disco 45, vale eh, Pues ya habremos puesto todos los que teníamos Porque, mira, todas estas cosas Que estaban por aquí por, tiradas por el suelo Todo Esto sí nos vale Todo Esto no lo vamos a llevar, por supuesto El pan El pan Todas estas cosas Estrellas de vidrio Ah, esto no me lo puedo llevar, vale Cebolla Vale No sé, estoy cogiendo por aquí Todo lo que pillo, ¿vale? Cosa de harina, vale Ahora, ahora me quitaré mierda, ¿vale? De encima Pero espérate, lo voy, a, lo voy a coger todo primero ¿Vale? Y ahora ya Yo creo que este va a ser Cuando lo encontremos finalmente Al original Estos son como copias eh... supongo que en... A ver. Voy a mirar a ver en el diario que hemos encontrado, ¿vale? A ver si tengo... a ver, una propuesta. Querido diario, las mujeres de la villa vuelven a mirarme como un desprecio. Ok, vale, esto lo voy a poner así un poquito para que lo podáis ver vosotros. Eh, carta de Ellen Elenfaray Gracias por toda la ayuda Un día llegarás lejos eh, Vale, esto es como una carta que le han escrito a ella Vale, porque Me ha besado, ¿sale? Y esto es como su diario Entonces, eh, vale Esto lo pongo más que nada por si lo queréis leer un poco, ¿vale? Por si lo queréis parar eh, en algún momento Y ahora ya lo que vamos a hacer es soltar toda la porquería que tenga eh, Tengo bastante comida buena con lo cual la mala la voy a vender si puedo en algún sitio. Y lo que sí que me voy a tirar son estas cosas que tengo aquí. Esto, por ejemplo, el palo ya no lo voy a utilizar. Esto que son palas, una pala oxidada. Y la pala es mejor que la pala oxidada, perfecto. El rodillo también lo voy a tirar. Y la sartén. Eh, la varita de la felicidad no porque se queda conmigo, ¿vale? Eh, y esto también lo voy a tirar, la pala Y creo que lo que me faltaría por tirar eh, Vale, los zapatos Como estáis viendo lo tenemos ya bastante gastado eh, mm, mm, Y no me puedo hacer nada, ¿verdad? Los zapatos no tengo ya para hacerme Necesito estar en... Vale, necesito estar una, en una mesa, ok Vale Pues entonces nos vamos a ir al forastero de piernas extrañas, no a la misión esta de la tía que estábamos haciendo antes parece lluvia, no, esa es la de la loca esta delga. noticias frescas, pregunta vale, esta es la, la nueva la nueva eh, que es la que vamos a hacer ahora vale, la de noticias frescas Aún así sigo teniendo mucho peso y me gustaría de quitarme algo más de peso antes de salir de aquí las cosas yo creo que si las dejo en algún sitio no, no desaparecen, ¿eh? No, no estoy muy segura yo, pero bueno. A ver, me ha quitado más mierda. Antes de nada. Porque si no es que no voy a poder... En las armas, pues ya, ya os digo que no... A ver, lo que tengo más... Más porquería, por así decirlo, es el carbón o los trozos de metal. Vale. Trozos de metal que no me, no me gustaría de perderlo. Entonces lo siguiente que me puedo quitar es esto. ¿no? Una, una palanqueta. A ver, ¿cómo vamos de peso? 136. Perfecto. Las botellas esta. Estas las vamos a tirar de momento. Pero yo sé que valen bastante dinero. Cuando quiera recoger dinero ya, ya las recogeremos, ¿vale? Y los demás, pues no no lo voy a tirar porque es que nos viene bastante bien. La comida podría, pues sí, sí que voy a tirarla, porque es que ya tenemos comida buena. Así que no, no vamos a estar ocupando espacio de estas cosas cuando lo podemos, podemos utilizar comida buena. Vale, ya tendríamos el espacio correcto. Así que yo espero que estas cosas que he tirado aquí en el suelo pues, no desaparezcan para poder cogerlas en un futuro. La casa está eh, a 123 metros. Perfecto. Pues, chicos, si de verdad os está gustando la serie, por favor, darle un like para que yo vea que está teniendo bastante apoyo. Y eso, que, que son gratis, ¿vale? Que no, no se hay que pagar por, por un like. Si os gusta. La oficina, como ya estáis viendo, esta, la de antes. ¿My auto office. Vale. Vamos a cerrar aquí la puerta? Eso sí, Vamos, a ir registrando todo lo que pueda, ¿vale? There este lo vamos a subordinar con un whisky para que esté por ahí perdido. ¿Qué coño. El juego no tiene bug, ¿eh? Esta es la nueva moda, así es como se teletrabaja ahora en 2021 Madre mía eh, Vale <ríe> Ah, de aquí me puedo hacer café, ok, perfecto pues Esta comida pues me la voy a ir llevando, ¿vale? Porque como ya os digo, eh, mira, aquí tengo Necesita 4 gramos si Vamos, to nice todo esto. Mira, las hojas de té. Ah, vale. La, o sea, las baterías. Las baterías y cosas de estas. Eh, vale, la miel. Ahí está. Los gramos, granos de café y las hojas de té. O sea, las baterías nos van a servir para ponerlas en las máquinas expendedoras y cosas de estas, ¿se supone? Aquí tengo más cositas. Lo que estamos buscando aquí mayormente. En la, el pase, ¿vale? Para poder. Vale. Yo creo que. Neces necesito un cacharro de estos para poder. A ver, todo esto lo podemos coger, ¿vale? Las notas. Como están ahí con la máquina expendedora y el guardia está medio borracho, pues no, no nos van a decir nada. Esto sí, la vamos a cerrar las puertas más que nada para que después no nos desconfíen, ¿vale? Eh, todo esto, todas las cosas que yo vaya encontrando, yo me las vaya llevando y después ya suelto lo que me parezca, ¿vale? Eh, ok Vale, puedo entrar por aquí, perfecto Ok Y me faltaría por registrar, por ejemplo eh, Esta zona Ok, eso lo vamos a cerrar de momento, ¿vale? Cinta tengo aquí tarjeta de empleo de periódico. Oh, perfecto. Yo creo que, que sería una, una tarjeta de esta, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir. Eh, todos estos escritores son con ganzúa, me parece. Así que no voy a gastar toda la ganzúas aquí, porque si no sería una locura. El guardia, como estáis viendo, pues está, está borracho, ¿vale? Ha dejado la porra. ...así que me lo voy a llevar... ...perfecto... ...ya tenemos una porra nueva... ...me parece... ...y... ...como estáis viendo pues... ...vamos a cerrar la puerta... ...más que nada... ...para que no, no se nos líe... ...y nos vamos a ir... ...hacia la zona de arriba... ...vale... ...que supongo que... Es, ...es donde estará... ...el material ...vale... ...a ver... ...vamos a subir a la... ...segunda zona... ...utilizan bastante... ...la alcantarilla... ...me... me recuerda bastante... al juego este de... la Among Us, ...vale al del impostor en si verdad es decir, así ¿de somos uno unos impostores somos unos impostores y bueno unos aguafiestas en este caso y tenemos que simular como que estamos drogados vale entonces eh, tiene mucha similitud en verdad con el juego de la monga otra cosa chicos eh, quiero anunciar que hemos creado un canal de Discord que a partir de ahora estará en el canal eh, en la barra de vale vamos a llamar a la puerta y ahora os lo digo Alta Arthur. Arthur Hastings El place hasn't changed at all has it Where did you go When you disappeared for two weeks Did you ever remember I must have had too lovely a time I was hoping you could use a reporter I'm afraid I've got a half dozen of them. Bloody useless, the lot of them. I've got six pieces on my desk, all about the new flavour of joy. Can you imagine? It's coconut. Didn't Dr. Vlock make that announcement some time ago? Gemma wanted to do a piece on him. I hope she hasn't fallen in a hole somewhere. I haven't seen her in days. It's bloody frustrating, too. There's all sorts of... Silly rumours about the tunnels under Wellington Wells. Gas leaks, water main breaks, maintenance workers at the pub instead of their posts. that were all true, Wellington Wells would be about to fall apart. I asked her to do a story about it. Oh, well, um, I'm sure she'll turn up and everything will be peachy. I'm sure it will. Lovely to see you, Arthur. Drop by any time, really. Was up stuff, from what I I vale chicos pues eh, creo que tengo que ir al punto es no el punto ese no nos habría dado ya el pase de prensa pero vamos a registrar un poco más por aquí a ver qué hay vale y ya creo que podríamos ir a los laboratorios así que es lo que vamos a hacer después de de salir de aquí vale antes de... O sea, me voy a quitar toda la mierda que no quiera, porque ya llevo un montón de sobrepeso. Pero, eh, eso, vamos a terminar el capítulo yendo hacia allí, ¿vale? Porque llevo 50 minutos, más o menos. Vale, yo supongo que las la zonas estas donde están las ganzúas aquí habrá mejores cosas. Y nada, y lo que hay es una cinta enlante, ¿vale? Acabamos de gastar una ganzúa para pa esta mierda. La gana extraña sí que no la vamos a llevar. Porque la comida buena, pues, como ya estáis viendo, nos cura mucho más salud. Vale, yo voy cogiendo aquí todo. Lo siento si voy demasiado rápido. Cogiendo las cosas. Pero eso, que... Lo vamos a ir dejando... Eh, cuando lleguemos al punto de la misión que nos señala ahora mismo está ahí abajo, me parece y eso sí, espérate, me voy a quitar algo a ver, que nos podemos me puedo comer un estofado tiene un valor de 8 4 la carne es bastante cara, eh, lo que estoy viendo y la miel también Necesitaría de dormir para poder llevar más cosas, ¿eh? ¿eh? ¿Y esto cuánto daño quita? ¿Esto vale 12? ¿Vale 10? Pues mira, me voy a quitar los tubos de metal. A ver si con esto... Nada. Con... Llevo demasiado... Demasiado peso porque llevo un montón de, de cosas, ¿vale? Eh... Bueno, pues... No creo que, que me quiten muchas más cosas. Más que nada, pues... A ver. Voy a bajar por el mismo sitio para no liarla, ¿vale? Y eso, chicos. Yo creo que lo voy a ir dejando ya por aquí porque llevamos ya 52 minutos. En el próximo episodio iremos al laboratorio de, de Gema. Hemos, hoy hemos estado haciendo misiones secundarias. ¿Vale? Eh, no, espérate, vamos. Espérate, no voy a terminar todo el episodio, ¿vale? Vamos a inspeccionar el escritorio Y ahora cuando te inspeccionemos el escritorio Termino el episodio, ¿vale? A ver, ¿qué hay por aquí? Este va todavía drogado, ¿eh? Así que, a ver, escritorio vacío escritorio, vale, hay que buscar el escritorio de Gema ¿eh? ahí está, este es el de Gema el de la máquina de escribir rosa vale, Vale, aquí tenemos el artículo eh, sigo esperando el artículo sobre las ratas de túnel sé cómo te pones cuando te emocionas ¿Has encontrado algo interesante ahí abajo? Eh, no está bien... Con... Vale. Eh, ok, aquí nos está faltando No, como... o sea, me lo voy a llevar, el artículo. Y nada, ahora nos mandan a la casa de, de Gema. Encuentra la casa de, de Gema. Olsen.